Bueno, aquí como en tantas oportunidades, tu Drone. Me llegó un CLL SG-108, aunque aquí no dice nada. A ver si se ve. No pone nada. Es el modelo Pro. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que le han hecho una estabilización de, de gimbal más precisa. En vez de ser de como era el anterior, este tiene un gimbal de dos ejes. No llega a ser el D3, pero está al, al nivel en cuanto a Gimbal, como si estuviéramos hablando del Spark. Vale, no confundir, esto no es un Spark, es un CLL. Es un dron económico, que está muy bien. Ya saben que en mi canal los vendemos muchísimo. Me está pareciendo que este pesa más que el, que el anterior. Pesa bastante más, puede ser que por los mecanismos. Está muy bien logrado. Cada vez viene mejor. La verdad que me gusta este drone. Es un dron que me gusta. Eh, van a ver los, los videos de este dron y van a ver los videos del, del SG normal. ¿No? No pone nada. No sé por qué. No pone en el dron lo que es. Pero viene con un protector de gimbal, A ver cómo sale. Viene ahí enganchado. Vamos a tener un poco cuidado. Ahí salió. Vale. Se supone que viene mucho mejor este, este estabilizador. Saben que en el otro cuando había viento o algo, bueno, era un dron económico que bastantes bastante problemas tenía. El mando es el mismo. Tenemos exactamente el mismo mando. Es un mando que es mejor que, que otro tipos de mando que vienen con... que vienen a pila. Este es un mando que se carga, tiene un micro usb, lo cargamos. Viene totalmente cargado en este caso. Tiene las mismas funciones, video, foto, retorno a casa. Se pone y se quita el gps. Eh, bueno, los, los botones para mover el gimbal. Está muy bien este mando. Se inicia este mando ya que estoy haciendo esto, aunque ya lo dije 20 veces. Cuando bajan el pie para el teléfono. Del lado derecho se enciende el mando y empieza a emitir la señal para que el drone pueda ir a lo suyo. Estoy mirando la antena, no sé, ahí. Vale, entonces ahora lo que voy a hacer lo voy a apagar. Vamos a mirar juntos otra cosa. Vienen manuales en varios idiomas, lo cual se agradece. El, las clásicas repuestos de hélices, que estos van con tornillos, traen sus tornillitos. No es como era el antaño el SPAR, que se ponía con un, con un medio giro. Era buenísimo. Aquí tenemos el cable, el destornillador. Bueno, un detalle. Y el detalle buenísimo de CLL es que el manual es muy intuitivo. En caso de que no esté en nuestro idioma, que va a ser difícil estará en un idioma que sepamos porque está en japonés. En francés, en español, castellano, en inglés, en alemán y en italiano. Vale, en este caso vamos a escoger, podría escoger varios, pero voy a escoger el castellano. Lo vamos a ver juntos si hubo algún, algún cambio. Este es un dron que siempre tienen que tener en cuenta cada vez que salgan. Salir a eh, hacer un... Bueno, ver las actualizaciones. Ahora les voy a mostrar la app. Pero además... Eh... Bueno, pone carga de batería, el tema de las luces, los botones, cargar el mando, para qué sirven. Y siempre antes de volar, aunque lo hayan hecho en un vuelo, en el próximo lo vuelven a hacer. Cada vez que salgan, calibran el, tanto el giroscopio como la brújula. ¿vale? ¿Y cómo se calibra? Bueno, esto es la primera vez que lo enciendo. ¿eh? No, no lo he probado, todavía no he salido a volar con él. Quiero ver por qué es Pro, porque no pone Pro en ningún sitio, entonces no sé por qué no, no dice que es el, la versión Pro. Vamos a ver si aquí lo pone, manual de usuario, CG108, en ningún lado, no pone ni en el dron, ni en ninguna parte que es. Ya lo hablaré con la tienda, a ver qué es lo que es. Y vamos a encender el mando. Vale, yo aquí tengo el teléfono, ya vamos a poner la aplicación. Yo en este caso uso un iPhone. Porque iPhone me ha dado mejores resultados. Eh, me ha dado mejores resultados. Me ha dado mejores resultados que, que Android. Se usa, se usa, utiliza, a ver que no brille ahí, la HFAM Pro, ¿vale? La voy a dejar al lado, no hace falta que la ponga en el mando porque la tengo aquí. Vamos a encender el dron. Ahí lo tenemos, tenemos un botón de GPS, vamos a esperar que se una el mando al, al dron, vale, voy a poner un poco así. Bien, vamos a dar start en la aplicación, confirmamos. A ver si se conecta. A veces se queda un poco de tiempo, puede que esté buscando satélites. Voy a quitar los GPS. Así no hace la búsqueda. Supuestamente. Tenemos. Y ahí 1, 2, 3, levantamos. uno dos tres está arriba. Se el, el Y no se ha arriba. Aún no se ha aplicado el, el teléfono. Se y todo es por esto. Porque tengo que comentar el wifi del, del drone. Vale. Vamos a ver estas cosas. Ahora no todo el sentido. fuera. Me voy a parir, Vamos al wifi. Mi wifi se está en El wifi. La de, de que voy a El drone. No. No se No se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 por perfecto vamos a confirmo vale Ahí se conectó. Vamos a ver aquí. Aquí todavía no. Ahí conectamos al wifi de del dron. Miren, el, el iPhone no se conecta y el, y si sí tengo conectado el, el Android. Estas cosas pasan a veces. No sé qué le está pasando al iPhone acá adentro. Muestra un mapa además, el, el Android no lo muestra. Se supone que anda mucho mejor en iPhone, pero en este caso no sé por qué no está funcionando. Vamos a quitar esto. Salimos de aquí. Por si estuviera interrumpiendo que no se pueda ver en dos dispositivos, lo que voy a hacer es quitar. Eh... Bueno, esto lo pongo en modo avión y automáticamente se corta el WiFi. Esto lo elimino y volvemos a entrar. Ya tenemos conectado el mando y, y el dron. <coughs> voy a volver a entrar como para resetear calibre y drone first. Bueno, me dice que calibre el dron. Ahora sí, ¿ven? Ahí tengo la imagen. Ahí tengo la imagen. Aquí estoy yo. Bú. Vale. Tremenda cara de estúpido. Eh, perfecto. Tenemos todo funcionando. Así que nada. Esto les puede pasar, nunca desesperen, vayan probando hasta que se solucione el tema, ¿vale? En interior es más complicado, este tipo de drones afuera funciona mucho mejor, enseguida pilla los satélites. Lo que voy a hacer lo de siempre, le voy a dar una ajustadita de tornillos a las hélices, por las dudas, siempre vienen perfecto y... pero bueno, darle una ajustadita, lo que tiene este drone es esto. ¿Vale? Tiene un, un, un, un gimbal de más ejes que el 108 normal. Este viene con 2. Y se supone que es mucho más estable la imagen. Lo que estaba pasando con el otro es que teníamos una imagen bastante, bastante pobre. Entonces bueno, ahora está mejor la cosa. Ya iremos a volar, lo probaremos y les diré qué es lo que pasa. Tu Drone. Vamos a probar las funciones, tanto en iPhone como en iOS. Y a ver qué conviene. Si alguien se va a hacer con un equipo, bueno, y se lo quiere hacer completo, lo verán en este canal. Nada más, cualquier consulta me, me, me, me hacen una pérdida. Y, y bueno, lo de siempre. Si tienen hermanas, ya saben, van a tener prioridades. Y si no, da igual. Muy bien. La verdad que lo veo firme, lo veo sólido, lo veo un dron bien hecho. Y, y por más que hable no vamos a encontrar más nada. Lo vamos a ver en vivo y en directo. Tu dron, Osvaldo, cargame el vasito por favor que ya tengo una sed de hablar. Aquí estamos con el SG 108 Pro. Vamos a hacer un vuelo, un vuelito, a probar 4 o 5 cosas. La estabilidad de la cámara. Quería venir en un día medio jodido para ver que la cámara se comporta cuando el dron se mueve de una manera mejor que el 108 normal. Así que nada, tu dron. Aquí estamos. A ver qué tal. Voy a dejar... Ya se conectó. Buenísimo. Está conectado. Lo que pasa con esto, que no me entra en el... Voy a probar el... Please calibrar, sí. Vamos a poner ahí, confirmamos. Está perfecto, vamos a calibrarlo. Con las dos palancas hacia afuera, no. porta motores calibramos ahí 1 2 3 1 2 3 y ahora hacia adentro va a ser un juego de luces Aquí vemos que tenemos nueve satélites Este es un dron que con menos satélites no despega Así que vamos a, a esperar que tenga más satélites Tenemos 9 Lo que está bastante bien, pero bueno, podrían ser 16 o así Voy a armar motores y vamos a probar qué pasa Con esta nueva cámara Miramos que no tenga nadie encima Esta es una zona de curiosos abundantes, Ya hay uno ahí mirando es una zona de mucho curioso, así que nada, a probar. Armo motores. Hay un poco de viento del mar, a ver hacia dónde se mueve. Muy ruidoso. GPS mod, perfecto Vamos a poner a grabar Ahí hizo la foto Dejó presionado Ahí se puso a grabar Vamos a ver un poquito la estabilidad que tiene Si tiene... Se pone gelatina o no Bueno, pues el cardán de dos ejes yo lo veo bastante movido. Esto, si lo comparamos con el Spark, que tiene más o menos lo mismo, vemos que los contrastes de luz, muy ruidoso, como verán. Estamos ahí a un metro, nueve de altura y uno de distancia, o sea, lo tengo encima. Más en iPhone 12 satélites, la batería que estaba cargada al máximo me pone que tiene dos líneas, o sea que está al 50% No sé por qué Ya veremos por qué Bueno, como habrán visto, oh, metí la cámara Tuve que limpiar la cámara porque la metí encima de una crema muy bien, la verdad, estable eh, Una imagen mucho mejor que, que su antecesor, eso está clarísimo ¿Por qué? Porque ha mejorado el, el gimbal Tiene dos ejes y va mucho mejor La cámara dice que es 2.4K 2, 2, o 2.7K Después lo chequeamos bien, eh, no estoy muy seguro, tengo que ver los videos Una vez que los baje al PC vemos en qué calidad están Y poco más gente, tu drone ya voy a chequear las imágenes. Sigue siendo un dron económico, ¿vale? No está ni cerca del Spark, esto. Y el Spark ya tiene cuatro años en el mercado. Pero bueno, es un dron que para el precio que tiene, por menos de 100 euros lo pueden disfrutar. Pueden hacer algún video y alguna foto. Ya verán los videos y las fotos ahí. Y nada, nos vemos. Tu, dron. Analizando SG-108 Pro. Osvaldo. En la neverita tenés el vodka, ¿no? Por favor, tengo una sed.